Aquí voy, concéntrate. Velocidad de edición. Soy veloz. Millones de canales pequeños. Yo desayuno canales. Soy más que rápido. Soy más que un buen editor. Yo soy un influencer. Ahm, um, quería saber qué chucha pasó, weón ¿Qué qué qué, qué, qué, qué, qué, mierda pasó, weón O sea, éramos casi 400 seguidores y ahora somos menos Estoy retrocediendo, weón Bueno, dejando de lado mi sueño de ser youtuber Que, eh, por como vamos quiero agradecer a YouTube Con este dedo Bueno <risa> Río para no llorar Cabros, me acabo de dar cuenta que hace tanto calor en mi pieza Que quería abrir la ventana Y no me había dado cuenta que ya la tenía completamente abierta Y me estoy asando Primero que nada quiero decir que yo nunca me había dado vuelta a un juego Y creo que se podría decir que aún me falta darme vuelta al juego Porque llevo el 100% del juego pero el juego tiene un 200%. Y El agra... No. ¿Qué es no Que, que sí. eres, X. X. la bala 5. Y ahora sí, Cruz, vamos. Vamos. Pero cruz. Creo que me morí. Sí, te moriste. ¿no? Eh, reviví fuck, porque fuck. soy fuck. un dios. Sí, bro. Oh, espérate, no. eh, Vamos a volver a intentar. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo he intentado? Porque fallaste todo, po weón. ¿Eh? Le doy besitos. Uy, tío. Okay. Esto. Imagínate que sea un trapito. No creo, güey. Es del mar, wey. Sabes que es del mar también. ¡Oh, mi pene. Es, es subacuático. El chiquito. ¡Toma esto, puta! Alto ahí. Esto es un video para toda la familia. Y no tiene que resultar ofensivo para ningún tipo de audiencia. Vos dices eso, yo también quiero hacerlo. Es que, no, es que tenéis que recargar todos tus poderes, básicamente Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado ahora, cuidado ahora, Cruz Cuidado ahora tranquilo, ve. ve tranquilo Aquí ve. Soy buenísimo, no he perdido ni una vida Toma esta bomba en la cara, pe alto ahí, esto es un video para toda la familia Y no tiene que resultar ofensivo para ningún tipo de audiencia Ay no Cuidado, cuidado Logitech, Logitech, Logitech Ahora ¿Cómo no, sigo no, vivo, güey? ¿Cómo sigo vivo, amigo. Vivo, vivo, ¿Y con las tres vidas? Es que sí, culiado, demasiado pro amigo. Demasiado pro, demasiado pro. Mira, mira, mira, mira. ¡Pumba! Bueno, pu Alto ahí. Esto es un video para toda la familia. Y no tiene que resultar ofensivo para ningún tipo de audiencia. Oh, no, la están picando. No. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, es ok, sí, es ok, güey. Mira. Toma. Cuidado. Cruz congelado. <música> cruz congelado, <música> <música> cruz congelado. Cru congelado. Y esto. <música> uy, quieto. Uy, no. no quieto. Quieto. <música> quieto. Uy, quieto. Quieto, mi rey. Quieto. Quieto, Manico. Literalmente es para mí. Nos morimos al mismo tiempo que somos pro, bueno. Primera vez que formamos equipo, bien. Bueno ya no Olvídalo jajaja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. SEXO Que viva el hey, sexo mira, NO Ah quiero un... que podía ayudar a tu compañero Wem para que no se convierta en esa no. wea El sexo Cuidado que esa pelota te mata Ya tranquilo, tranquilo, tranquilo Fuck, fuck, fuck, fuck, no. fuck, fuck, fuck, fuck, no. fuck CRUZ ¡Oh! Vamos, vamos, vamos, vamos Este wallop, este wallop Este wallop, culio Mira, mira, mira, mira Te voy a enseñar cómo. CRUZ Usa cualquier mierda Wem pero mátala. Oh, ¿Cómo la hago? A ah, ver, toma Cruz, dale, dale, dale, dale, reinicia, bueno, Rápido, rápido, rápido, rápido, dale. culado. Esta es la win, esta es la win, esta es la win. ¡Win! ¡Win! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Toma la cocha de tu madre! ¡Toma la cocha de tu madre! ¡Toma! Toma! ¡Toma la hueón, carradísimo! ¡Papá! Uy, oh, Dios mío. Julio, me duele hasta la alma, weón, de tanto. Oh weón, estoy súper oh, excitado mío. en este momento. Me cogería un Ey. perro muerto. <risa> no hace falta ni seguir con la partida de verdad. A ver, a ver, a Oye, ver, a ver. Ven, ¿Me hace sí, un sí, Sinceramente, Julio la, la estoy la pasando bien, weón, pero coche Sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Quita la alarma. Au. Besito, besito, besito, besito mi amor. Ay, uh. Cuidado no, me está llamando. no, me están llamando mí, huevón. Y también me, me están llamando. Bien. Ay, no. El, el, el bolso, me Loco, llamando, me estaban me llamando qué A ah, un poquito más de... No. Voy. No, no llevo. No, no, no alcanza, no alcanza. No tira, no tires súper, no tires súper, no tires súper. No Guarda. Sí, ya sé, sí, sí, estamos pasando para la última fase. Tómala, chavala. Voy, ya. Ya. voy a cargar el primer ataque. Yo creo, que, yo creo que voy a tener que tirar la super ahora para poder recargar otra, ¿cachai? ¿sí? Tira, primero el ataque y luego tira súper. Si, sí, es que no puedo hacer eso con el ataque cargado por desgracia ¿Sabes los vergazos que suelto yo? Vale Me vale, vale verga. Vale, vale, vale, vale. Uy, uy, uy, uy, uy. Sí, ¡Qué weá? Sí, el vea, la, el ahí, weón! Ahí, ahí, la y la y leche, ¡El weón de le le la leche, ¿Julio ¡Me hace daño! ¡Qué mala palabra sí, elegiste! Que... Sí, el tiene, es como una salpicadura Yo no tenía idea, Julio. Yo pensé que te había fijado Porque antes te había matado eso De hecho, no te había matado pero es que yo, yo tuve la, el pensamiento de que eso pasaría, bueno, no de que sea real ¡Oh! ¡Oh! Julián. Me Me teletransporté justo a mi ¿Viste muerte? cómo esquive eso, Cruz? Sí Es un riboso Ahora sí, voy a no, gastar los no, no, no, solo para no morir, weón. Bueno. Ya, listo, listo, listo ¡Vente, vente, vente! Ven, ven, ven. ¡Uf! ¡El ratón, el ratón, de verdad el ratón! Los ratones son ratones Ya, vente claro. acá, vente Cada uno, Ven uno, uno. al Ya, ya, espérate. pero para, ¿no, uno, no, no, Ahí bien, yo lo hice Dale, dale, dale, con todo, con todo Todo, dale. bien Verás que va bien, va pues Nunca me nunca, nunca hemos llegado a la última parte, ¿cierto? Eh, sí, la última sí, no te acordás que no? cuando dijiste uh, que la mío. sombrilla pensabas que estabas en ese... Dale, poco? dale, dale, ya Es que cuando te ponía a hablar, bueno, como que me confundo, hermano, porque si nunca cacho que chucha va a pasar Listo, bien, listo, bien, listo, bien, bien. listo. Esta es la última. La sombrilla hace daño, la sombrilla hace daño, la sombrilla hace daño. Sí, sí, sí. sí. Y las la la rosas también, güey. Bueno, las rosas también, cuidado, güey. Bueno. Uy, uy, uy, uy. Tienes menos vida. Cruz, dale. Buena, buena, buena, buena, buena. Cuidado, cuidado, cuidado. cuidado. Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, no pasa nada. Buenísima, buenísima. Tienes, tienes, ulti, tienes, ulti, tienes, tienes, tienes, tienes, tienes, ¡Listo! ¡Pena! ¡Oh! Güey, ¡Lo decía de broma! culero! ¡Lo decía! ¡Me mamé, weón! ¡Me mamé! ¡Concha! ¡Tu madre lo decía de broma! weón. pensé que íbamos a perder y todo! ¡Listo! Bien. Soy buenísimo, amigo. Soy buenísimo. Al día siguiente. Les quería pedir perdón si se daban cuenta que no hablaba mucho o lo que sea. Era porque eran las 5 de la mañana en ese momento. Era lunes. Y estaba recién despertando. Entonces, aún así... Quería darme vuelta rápido al juego, entonces me puse a grabar como si no importara nada. Así que XD. Hey, is... Siento que esta es la buena. ¡Listo! ¡Listo! ¡Claro! ¡Listo! ¡Tómala! ¡Ya vencí al diablo! Me tenéis que estar putas jugando, hermano. Vencí al diablo. Pero, espérate. ¿Ya termina el juego? ¿O no? ¿Ya vencí? ¿Ya gané el juego o no, güey? <risa> ¡Estúpido! <risa> Dímelo al tiro. Los hermanos habían derrotado al demonio y lo habían obligado a rendirse. Aceptamos su rendición, diablo, dijo Cuphead reando. Pero aún no hemos terminado. Así y así Cuphead y Mugman destruyeron todos los contratos de almas, liberando a los habitantes de la isla Tintero de, de su eterna servitud al diablo. Dios mío, estoy ansioso por contárselo a todo el mundo, dijo Cuphead. Los muchachos partieron a su, a, a su casa a toda velocidad. ¡Vamos! El último es una taza grietada, bromeó Magman mientras corrían. Ya en casa los hermanos reunieron to a todo el mu mundo. Son libros, son libres. Su deuda con el diablo. Son libres de su deuda con el diablo, no se sé, acabó. Y ese demonio no los va a molestar, añadió Magman. El anciano Tetera literalmente rebosada de orgullo me todos gritaban de alegría tras tres hurra por Cap de McMahon. Hip hip, hurra, hip hip, hurra. Y así comenzó una celebración que duró todo el día y los hermanos prometieron no volver a meterse jamás en problemas y no lo hicieron. Hasta la siguiente ocasión, claro, pero esa es otra historia.